Les es chévere con los niños porque lo que más les gusta es decirles ¡Voy a contar! Y gritan. Siempre me ha gustado mucho ese mural. Mi nombre es Susana, pertenezco a la licenciatura en educación infantil. Estoy en décimo semestre ya, casi acabo. Y les quiero invitar a conocer mi licenciatura. Está raro que todo el mundo esté por ahí y una cámara me parece. Aquí se sienta como la mayoría. A veces hay gente almorzando o estudiando o simplemente escuchando música. Aquí fue que me encontré porque podía ver la universidad para afuera, un lugar bonito. Me gusta sentarme aquí porque si ven que el pasillo es como solito. Es interesante escuchar las clases que hay porque también son como muy críticas. Y una dijo yo lo vi primero y de la patita. Es otra cosa que he experimentado en la universidad, como que el dote artístico tal vez sale a flote. Bueno, aquí en la universidad aprendí que puedo ser investigadora. No sabía que investigar no es más que dejar salir ese niño que tenemos dentro. También se me dio la oportunidad de optar por una matrícula cero. Y eso ha sido un gran ahorro para mí. Porque ya saben, estudiante, trabajando. Ay, las empanadas. La verdad estas empanadas están tan bien sazonadas la y la masa es tan rica. No, no, no, Gracias. Con... Dice, les voy a contar si quieres conocer más sobre las infancias las puertas de la Universidad Pago internacional están abiertas para ti te esperamos que viene en su ayuda la bonita Panambí.